a ver cómo podríamos insertar audio en nuestras presentaciones de Geniali. Si tuviéramos una opción de pago podríamos subir directamente el archivo. En nuestro caso, como estamos con una versión gratuita, las opciones que tenemos son grabar directamente un audio para la ocasión o facilitar una URL donde esté ese audio. Para grabarlo es tan sencillo como simplemente pulsar sobre el botón del micrófono y empezar a grabar y volverlo a pulsar cuando quisiéramos parar. De esta manera se nos añade el audio, vemos que se ha incrustado ya dentro de lo que es nuestra propia diapositiva y que al señalarlo nos aparecen unas opciones de configuración en la parte de la derecha. Autoplay lo que permitiría es que al cargarse esta diapositiva comenzara ya el audio pero hay que tener en cuenta que esto no es siempre así por ejemplo si el usuario lo está viendo desde un dispositivo móvil normalmente no va a saltar el autoplay o si por ejemplo tiene algún tipo de restricción en el navegador eh, por lo tanto eh, aquí sería interesante no ocultar el reproductor ¿Eh? en casos en los que, por ejemplo, yo voy a narrar esta diapositiva. Si fuera música de fondo, pues me da igual porque eh, sí que lo, um, se podría oír eh, como música de fondo. Pero en este caso, si quiero permitir que el usuario escuche eh, la grabación tantas veces como quiera o la ponga en marcha si eh, no lo hace de manera automática, pues en este caso no ocultaría el reproductor. Esto es importante. Loop es la opción de que una vez terminado el audio vuelva otra vez a repetirse una y otra vez, que eso normalmente lo solemos utilizar cuando en lugar de hacer grabaciones que narren algo pues es música. Y también eh, en caso de que queramos que esa música se reproduzca en todas las diapositivas lo que podríamos hacerlo es convertirlo en un audio de fondo. En este caso como es nuestra propia grabación pues lo vamos a dejar así. Vamos a ver ahora la otra opción que es proporcionando una URL. El problema que tiene ahora mismo la URL es que para pegar el enlace yo necesito que termine en mp3, es decir, que la extensión del archivo sea mp3. Si yo, por ejemplo, utilizo algunos de los proveedores de música como Spotify o YouTube Music, etc., pues eh, podría escogerlo directamente desde aquí pero si tuviera, por ejemplo, descargada música libre de derechos y quisiera una específica lo que podría hacer es irme a una página web, en este caso joint.com, en este caso no vamos a traducir y lo que haré es subir aquí mi propia música en este caso pues yo iré a mi navegador y bueno, pues eh, cogeré por ejemplo la música Morning Coffee, la arrastraré, en este caso configuraré que sea pública para que lo pueda escuchar cualquiera, que la duración sea ilimitada, es decir, que en cualquier momento que vea la presentación puedan escucharlo y le daremos a que suba el archivo. Una vez que yo tengo el archivo, vemos que el enlace que me facilita no acaba en mp3, ¿Cómo consigo ese enlace en MP3? Pues bueno, pues tendría que pulsar sobre este. En este caso vemos que aquí ya sí que nos aparece una dirección que acaba en MP3. Pincharíamos sobre ella, se abrirá en una página nueva y ya tendríamos la dirección completa. Por lo tanto, la copiaríamos, voy a pararlo, y la pegaríamos en nuestra dirección. Daríamos a la flechita y en este caso vemos que ya se nos añade lo que podríamos hacer en este caso es añadirlo y dejar esta música como audio de fondo que se reproduzca en todas las diapositivas por tanto en las opciones que tenemos vamos a configurar que se reproduzca de manera automática que haga un loop es decir que dure durante toda la presentación Vamos a ocultar el reproductor para que no se vea porque mmm, no nos interesa que eh, el usuario por ejemplo eh, lo active eh, o tenga que repetirlo porque ya hemos hecho el loop y en este caso lo dejaríamos como audio de fondo, de manera que cuando yo visualice esta diapositiva tengamos eh, la opción de la música de fondo que nosotros podemos estar escuchando y además podamos reproducir el audio que nos explique lo que es la, la propia presentación. Otra de las opciones que tengo, pues en este caso, si quitamos el audio de fondo y el que tenemos para no crear tanto ruido, eh, si quisiéramos incrustar para reproducir alguna música concreta podría utilizar pues, eh, las opciones de distintos proveedores de música online, pues, por ejemplo, como SoundCloud y mmm, navegar hasta la canción que nos guste, en compartir, copiar este enlace y bueno, pues ahora vamos a ver que queda un poquito diferente. En este caso pegaría aquí la URL le daría la flechita y vemos que el, el contenido quedaría embebido, en este caso pues, ahora mismo no lo vemos pero en cuanto demos a previsualizar lo vamos a, a comprender, ¿eh? pues, en este caso pues vemos la portada del disco y dándole al botón de play pues eh, podríamos escuchar ya esta canción para que veáis un poco pues, eh, las diferencias. También podríamos dejarlo fuera del lienzo o hacerlo transparente total para que quede invisible. Aunque yo creo que para educación pues las opciones eh, mejores serían o bien añadir un audio de fondo, como habíamos hecho antes con, con la canción, o bien eh, grabar nuestro propio audio. Espero que esto os haya resultado útil. Muchas gracias.